Muy buenas chicos, bienvenidos Tenemos una nueva aventura para el canal Vamos a probar una tarjeta gráfica Pero no es cualquier tarjeta gráfica Les comento chicos Tenemos para probar una Gráfica bastante vieja, pero la verdad que me tiene bastante sorprendido ver su capacidad, su potencia A pesar de que ya tiene bastantes años, alrededor de creo que, que como 10 años de haber salido Bueno chicos, y por acá tenemos esta fantástica gráfica Esta es una R7 250 de un solo giga, pero GDDR5 Esta gráfica cuenta con tres puertos de video, tres puertos de salida, lo que es el VGA, el HDMI y el DBI pero chicos, de verdad que es una gráfica vieja, pues políticamente se puede notar con el BGA. Pero realmente me tiene muy, muy sorprendido. Como les decía, de un giga GDR5. La verdad que me sorprendió bastante. Pensé en comprar la GT710 de 2 gigas de DR5. Pero chicos, esta gráfica le da una paliza literalmente. Si hacemos la comparativa en Userverse Marsh, aquí tenemos la r 7 250, que es esta. Y tenemos la que iba a comprar la GT710. Al igual quería hacerle video, chicos. Vamos a ver que es un 145% mejor esta gráfica. Así que pues hemos dejado a un lado. A las 710, ya que realmente, pues, para jugar y eso puede que sirva, pero realmente no es la ideal. Bueno, yendo más al punto de modo de uso, gráficos, resolución, tenemos una muy muy buena resolución, chicos. Que hace tan especial esta gráfica como les decía: 1 giga de GDR5, o bueno, 2 gigas de R3, 128 bits. Tenemos que es 4.6 gigabytes por segundo de transferencia, consume exactamente 65 watts express 3.0 importantísimo ya que el 2.0 en estos momentos pues no es que sea muy útil tenemos el direct x 11.2 y el 4.3 así que chicos es una muy muy buena gráfica que hoy en día todavía podemos hacer bastante con ella pero bueno para los que estén preguntando qué podemos realmente hacer con esta pedazo de gráfica vieja pues chicos acompáñenme a montarla y lo averiguamos Bueno chicos, antes de instalarla quisiera hacerle un mantenimiento la quiero destapar y contarle un poquito más de detalles. Esta gráfica chicos la he comprado por Facebook, me ha costado 270 mil pesos colombianos eso es que he llegado al acuerdo la verdad me pareció que está en un precio justo tampoco pues puedo decir que haya estado ultra económica. Lo que me ha gustado es que el que me la vendió me la ha traído hasta aquí hasta el negocio para poder probar directamente mi PC, ya que pues ustedes sabrán que colocar una gráfica pues, en un PC que no sea de uno no es lo mismo, ya que puede que no tenga los juegos que a mí me gustan, ¿sí? Realmente la pude probar muy, muy bien. Entonces, pero chicos, quiere hacer el video bien con ustedes. Así que vamos a ver en qué estado está. Esto sí no lo he mirado. Vamos a destaparla a ver si hay que colocarle crema disipadora además. Bueno, como pueden notar, sí. Hay que cambiar la crema disipadora. Se nota que hace rato que no la utilizan. Aquí pueden ver los chips de memoria. Se ve, pues, que tiene muy buena arquitectura. Así que vamos a limpiarla y vamos a colocarle nueva crema disipadora. Así que vamos. Realmente le han puesto la crema se para muy muy mal, está regada por todos los demás chips, así que así no se debe hacer, se debe colocar simplemente el poquito aquí en el medio de la memoria. Vamos a tratar de limpiar, pero sí, la verdad es que está muy, muy difícil. chicos, ya ha quedado el mantenimiento más que hecho, creo que ha quedado bastante bien, vamos ahora sí a montarla y jugamos un poco. Bueno chicos ya teniendo instalada la R7 250 les voy a mostrar que efectivamente sigue sí, la gráfica que no estoy haciendo ningún tipo de trampa entonces vamos a equipo, vamos a propiedades Y por aquí en administrador De dispositivos, vamos por aquí A lo que, es bueno, nos dice que tenemos Un pequeño problema con los drivers Así que no es problema, pero como para notar Dice AMD Rydon R7 200, de la serie 200, así que Por ahora que veo que está funcionando el driver, lo voy a dejar Así, creo que es falta de Actualizar los drivers, simplemente les voy A mostrar que si sí están ejecutando mis los juegos Voy a ver si lo puedo ejecutar con el MSI Afterburner para que vean bien los FPS, pero chicos, el rendimiento esta gráfica, verdad que es muy bueno, verdad que les va a gustar, así que vamos a jugar, bueno chicos ya estamos en el Fortnite, tenemos una tafa de FPS entre 60 a 300, pero bueno estamos en la, bueno, en la imagen de inicio, vamos a esperar ya que va a cargar la partida en solitario a ver qué tal nos va, bueno chicos ahí estamos, como pueden notar tenemos entre 49 FPS, vamos a ver en qué ajuste de pantalla tenemos, como pueden notar tenemos todo en medio, eh, tenemos desactivadas las sombras, tenemos activado la... Eh, automáticamente las texturas altas tenemos recordatorio de texturas altas, tenemos desactivado todo esto por ahora yo creo que lo vamos a dejar así a ver qué tal tenemos si sí, más o menos entre 60 80 FPS, creo que le podríamos subir un poquitico más a la gráfica para dar un mejor rendimiento, pero realmente yo creo que en estos FPS que nos está dando está más que bien en GPU tenemos 67 grados centígrados en este momento se está usando casi el 100% de la gráfica en memoria RAM pues tengo 16 GB, está usando Casi 8, la verdad que pues sí está bastante bien. Por ahora, bueno, la gráfica va, va aumentando de temperatura 67, 68. Algo importante que se puede hacer es colocar la gráfica en eh, ventilador a máxima potencia, el, el fan a máxima velocidad para que, que corra bastante bien el fluido de aire y pues poder sacar todo el rendimiento. Y pues, lógicamente, se calentaría menos la, la gráfica. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ¿Dónde vas? ven, ven, ven, ven, Muchachos, tiene bastante vida Cogemos arma y le damos plomo Perfecto, vamos a prenderla ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Ya murió? Ha muerto chicos, ahora vienen los dinos Vamos a entrar a la zona, vamos a ir lugares A este lugar que no hemos ido Para ir de a poco rescatando, pero como a notar Tenemos creo que un mínimo de FPS de 30 Hasta un máximo 80, en este momento estamos en 40, 38 No chicos, bueno, lo hemos intentado la verdad, pero me ha quedado callado Estaba tratando de hacer muertes, pero imposible Siguiente juego Tuvimos una tasa de FPS de entre los 30 a los 80 FPS ya dentro del juego Chicos, la verdad que pues me parece que se da muy buena resolución Puedo recomendarla pues como para empezar el mundo del gaming En estos momentos que está tan crítico lo que es la cuestión de las gráficas Así que pues por ahora sí la puedo recomendar Bueno, pero no soy el más experto Así que pasemos al siguiente juego Estamos en el World War Z, vamos a ver qué tal nos va, tenemos 61 FPS con este video, pero bueno, hay que empezar como tal ya la acción, porque pues este juego sí consume bastante poder gráfico, por tantos detalles, las partículas, los fondos como tan detallados. Bueno, vamos a ver una, pan, una partidita rápida, a ver qué tal nos va. Ya ha iniciado el juego, tenemos 50, 49 FPS hasta el momento, vamos a ver qué tal se sostiene. La verdad pues sí va bastante bien este juego. Como para notar si sí corre fluido, no se nos queda, bueno en fin, veo que va bastante bien chicos Lo importante es pues seguirla probando Vamos a ver quién es el primer amigo que viene y lo prendemos a la chicos Adiós, bueno, bien Bien chicos, pero también mató, pero bueno, lo matamos mutuamente Tenemos sí más o menos entre 50 a 60 FPS, la verdad que está muy bien la verdad que este juego es muy muy bueno chicos, eh, estoy bastante contento con este juego. Te, eh, tenemos todavía bastantes FPS, tenemos 40, 50, 60 FPS según la zona. Como les digo, este juego es, gráficamente es muy cargado, muy poderoso. Pero la verdad que se pasa muy bueno en tiempo jugando este jueguito. La verdad que me encanta, a mí por lo general World War Z me, me encanta chicos. Solo me falta un poco como más de precisión. Bien chicos ganamos. Casi nunca lo voy a ganar en World War Z, así que me da mucha felicidad por ganar a pesar de que haya quedado de último. Creo que me hice bastante bajas y bueno chicos, Tar si sí da muy buenos FPS, llegó ahora hasta 70 y algo, pero por lo general no baja a los 50. Es muy rara la vez que bajé los 50 FPS, así que el World War Z ha pasado la prueba bueno chicos hemos pasado al paladins tenemos 158 150 fps pero pues estamos en el inicio estamos en la interfaz de para iniciar la partida ya le hemos dado para iniciar la partida vamos a ver cómo nos vamos a iniciar vamos a jugar un poco y pues realmente el paladins es un juego que pues no nite tanto motográfico pero realmente es fantástico chicos entonces creo que se sí nos va a dar muy buena tasa de fps bueno chicos, estamos a punto de iniciar la partida. Vamos, bueno, vamos a comprar. Estamos en una tasa de FPS de 100 ciento... 40 FPS chicos, estamos en tasa FPS es increíble. Wow. Bueno es que este juego como les digo no tiene un auto gráfico tan tan bueno, pero igual forma los gráficos no deja de ser bueno chicos. con es muy chévere en los que son los fondos y si esto se ve bien. Pues a mí en lo particular me encanta el Paladins. De mi gusto personal debo decir que me encanta y vamos a ver cómo nos va en esta partida. <risa> Nah chicos, primera muerte, pero bueno, bastante bien. Bueno, vamos bastante bien chicos, más de 100 FPS, créanme que no ha bajado en ningún momento. No, me cubro. Ha estado muy, muy bien esa tasa de FPS chicos, creo que me van a pelar ahora sí. Me murió, me murió ahora me sí. Murió, me murió, murió. Murió. Me maté yo, pero bueno. Bueno chicos, vamos a ganar, vamos a ganar a segundos. Uno. 20 esta, prueba, esta la que me tiene encantado esta Ya para finalizar con las pruebas les voy a mostrar tan últimos dos jueguitos que es el Halo 2 y GTA San Andrea. Vamos a iniciar yo creo que con el Halo, que es el que pues, requiere más, un poquitico más de potencia ya que es online. Bueno, quiero también mostrarle. Yo sé que estos juegos son muy básicos y los corre hasta eh, gráficos integrados de computadores, pero simplemente quiero que quede claro que con una R7 250 se puede hacer bastante el día de hoy a pesar que es viejita. Eh, la verdad que sí puede aprovechar bastante su giga, su única giga gdr 5 si sí, se puede hacer bastante hoy en día. Ya para ser renderizado y todo esto sí va a ser bastante lento, por eso no lo hago. Porque lo que les quiero recomendarlas para juego. Como van a notar, ya ha pasado la prueba. Simplemente quiero que queden seguros de que efectivamente es, tiene muy buena potencia gráfica a pesar de los años. Como siempre chicos, mapa encerrona no puede faltar en el Halo 2. Bien, doble muerte. Vamos por la triple, vamos por la triple. No, no alcancé la triple. Chicos, vamos, vamos. Vamos. No, me crean Ya he perdido dos muertes así Chicos, lo bajar hasta ahí, no sé hasta qué muerte lo tengan. La verdad, pues que si sí, está un poquito largo, vamos a pasar al GTA San Andreas de una vez. Bueno, ahora iniciando, tenemos 60 FPS, 54, bueno, 24 baja un poco. Pues simplemente la interfaz de inicio toca esperar realmente cuántos FPS nos proporciona esta gráfica. Pues ya jugando, vamos a ver. Bueno, chicos, tenemos 60 FPS clavadísimo. No sé si por algún motivo se baje. Vamos a tirarnos a ver cuántos bajan. Yendo. Será que morimos o no, qué dicen. Por ahí sí puede. Bueno, chicos tenemos prácticamente los 60 fps clavados. Yo tengo un mod que pone las tres ciudades, lo que es Liberty City, Vice City y San Andreas. Momento pues estoy en San Andreas. Este mod requiere un poquitico más de potencia gráfica. Wow, espectacular ese esa explosión de las, las bombas. Bueno chicos la verdad que va muy muy bien. Eh, quiero llegar a la ciudad para ver que realmente corra bien. Por acá creo que hay una ciudad. No sé en qué ciudad estamos. Creo que estamos en la tercera. Sí estamos en la tercera. Muy rapidito a una ciudad. Allá vamos llegando a la ciudad chicos. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos entramos rapidito. Está bien, vamos a entrar. ¿Será que podemos pelotear un avión? ¿Qué dice? Vamos a intentarlo. ¡Uh -huh! logramos pelotear el avión chicos. Vamos a ver qué tal nos va. Mal. piso, al piso, al piso. ¿No ¿Va a explotar? Yo creo que se sí va a explotar. Bueno, aparte del humero Creo que no va a explotar. Ahora se explotó. Ay, chicos, sin que no me lleve más carros. Ay, no era mi intención, lo juro. Vamos a dejar llegar los aviones. para cacar el helicóptero y pega... No, no, no. Bueno, chicos, vamos a dejar las pruebas hasta por acá. Realmente, pues, bastante bien. Pero a un momento lógico que sí va a agarrar muy bien eh, lo que es Halo 2 y el GTA San Andreas. FPS sostenidísimos. Realmente, este tipo de gráficas, pues, sí pueden llegar a valer la pena. Simplemente es saber comprarla ideal para, pues... Que puede correr todos los juegos, como acabaron de ver, chicos. Realmente, esta puede con todos los juegos, si no sea máximos FPS, máxima tasa de gráficos, pero si sí los va a poder correr bastante bien. Lo debo decir, ya pues vieron una muy buena prueba de que si sí los va a correr muy bien. Si sí la puedo recomendar, como les digo, a mí me costó 270 mil pesos colombianos, que les voy a dejar por aquí cuántos son dólares. Es muy bueno para aprovechar este momento la decadencia tan mala que tenemos en, en nivel de gráficas, o sea que no hay stop en estos momentos. Y si queremos, comprar una nueva, vale demasiada plata, de la potencia pues muy buenas o así sean mínimas, realmente si sí están costosas, por ejemplo, la RX 560 que es la de 4 GB que utilizo aquí en mi PC, esa está... En 800 mil pesos colombianos de segunda. Y a mí me costó 400 mil. O sea, por, lo, por Dios. Fueron el doble de dinero para tener mi gráfica. Cuando me costó la mitad. Y lo peor es que a mí me ofrecieron la misma gráfica. A mi amigo que me la vendió, Jonis me la ofreció. Me dijo que me daba otra RX 560 por 400. Y yo no la compré. Bueno chicos, no siendo más. Me despido. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Mm.